Desde Canadá, Luis Ana Lopilato participó del vivero. Ayer en el Gran Rex, y a través de Telefe, se vivió un momento muy emocionante, el Viverro, un homenaje a Romina Jan. Fueron muchísimos los artistas que pasaron por el escenario para brindar una presentación o unas palabras a la hija de Cris Morena. Fue organizado por su madre y su padre, Gustavo Jankelevich, en el día de su cumpleaños. Los fondos recaudados fueron para el beneficio de la Fundación Sí. El emotivo un mezcló baile, canto, recuerdos y palabras en honor de la actriz fallecida hace ocho años. Además, reunió a todos los artistas que tuvieron la suerte de trabajar con ella o con Chris. Estuvieron presentes Peter Lanzani, Nicolás Vázquez, La China Suárez, Axel. Damián de Santos, Agustina Cherry, Sofía Reca, Luciano Pereira, Patricia Sosa, Benjamín Amadeo entre otras figuras públicas. Pero, sin dudas, una de las presentaciones que más llamó la atención del público y más aplaudieron fue la de Luis Luisana Pilato. La actriz fue madre por tercera vez hace muy poco tiempo. Por lo que no pudo venir a Argentina, pero desde Canadá envió un divertido video. En una pantalla sobre el escenario se pudo ver a la intérprete bailando el tema Chufacha, una de las canciones que aún hoy los amantes de Chiquititas siguen adorando. Al finalizar expresó: Para vos, Ro. En este día de celebración con todo mi corazón, pensaron que me lo iba a perder. Recordemos que la esposa de Michael Bublé hizo una participación especial en la primera temporada de Chiquititas con su personaje de Catalina. Luego actuó en las siguientes temporadas del programa y años más tarde fue una de las protagonistas de Rebelde Y, donde interpretaba a Mia Colucci, todos ellos bajo la producción de Chris Morena.